Yo veré en las unzas, las virtuales en programa de Paredo Avian, y el EcoCentric Coac Villacatecosmos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, y muchísimas gracias por estar con nosotros en una tarde tan maravillosa como la que nos ha tocado hoy. Este es el primero de los siete seminarios web que Uskikas Punza ha organizado con la colaboración de IOBE. Con la intención de que nos volvamos personas ecocéntricas. A ver qué pasa. La URBA brevemente, os voy a dar unas pequeñas notas antes de empezar. Eh, las sesiones van a durar una hora y vamos a ser escrupulosamente, escrupulosamente puntuales, tanto en la duración como en la hora de comienzo y de finalización de los mismos. Y la segunda, eh, explicaros un poco que la sesión va a estar dividida en dos partes. La primera parte, la primera aproximadamente media hora, eh, va a ser para la intervención de los ponentes. Y en la segunda, abriremos el espacio para el debate. Para ello, las personas que quieran formular eh, sus preguntas o, o compartir sus reflexiones, deben hacerlo por medio, si veis eh, justo debajo, tenéis una pestaña que se llama Preguntas y Respuestas podéis hacerla eh, mediante esa pestaña escribiendo ahí vuestras preguntas o vuestras lo que queréis compartir. Y nada más, que espero de verdad que, que os guste, que os aproveche y nos vemos dentro de una hora. Ahora os dejo con Xavier González de IOVE, que va a ejercer de moderador. Gracias. Es que recasco, ¿eh? el eh, te Muchas gracias a todos, gracias Coro por la introducción y, y nada, pues me presento simplemente saber que eh, soy Xavier González, soy coordinador de comunicación y redes internacionales de Yobe y bueno, pues voy a jugar este papel de dinamizador para introducir, ahora voy a presentar a los panelistas, tanto a Elena como a Miquel, e intentar que, dinamizar una pequeña conversación con ellos, dándolo paso a vosotros con vuestras preguntas y vuestras eh, intereses y, y que sea, aprovechemos esta hora para resolver el mayor número de, de cuestiones interesantes que seguro que se plantean. Entonces, nada, eh, deón Elena, deón Miquel, os voy sí, a sí. presentar un poco para que la audiencia, aunque yo creo que sois de sobra conocidos, os puedan conocer un poco más. Bueno, Elena Moreno es viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, es presidenta de Iobe y presidenta para el Norte de Regions 4, que es la Red de Regiones por el Desarrollo Sostenible. Lena es química de formación con varios másteres de especialización universitaria y una dilatada experiencia en la administración pública. Su gestión en campos como las emergencias, la seguridad o el medio ambiente le hacen toda una experta en la articulación eficaz de soluciones a los riesgos y, y desafíos que como sociedad afrontamos. ¿no? Es la responsable de planificar, programar y coordinar la política ambiental vasca formular las políticas de adaptación y lucha contra el cambio climático e impulsar las actuaciones de sensibilización y concienciación en materia ambiental. Lena Esquerricasco. Sí, Soy Arrachal León. Y Miquel, eh, nuestro compañero también panelista de hoy, es investigador senior del, en el BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático, y profesor asociado de la Universidad del País Vasco. Miquel es ingeniero, es doctor en Economía y con una amplia experiencia como profesor en universidades extranjeras como la de o a Geningen en Países Bajos o la Iberoamericana de México. Es un experto en cambio climático, energía y economía pública. Además de esta vertiente académica, Miquel es colaborador habitual en tareas de apoyo científico para la toma de decisiones en la transición hacia una economía más sostenible. Ha trabajado para instituciones vascas, españolas y también ha liderado distintos proyectos científicos de la Comisión Europea. Así que, Miquel, ¿ongueto? Vale, es que bueno, pues nada, vamos a empezar un poco con la charla eh, por el principio, ¿no? La transición ecológica supone una transformación eh, eh, de un modelo económico en el que estamos eh, inmersos, ¿no? Entonces, eh, vamos a intentar, eh, intentar darle esa, esa, esa pieza inicial, ¿no? Eh, Elena, vamos a empezar contigo. Eh, el modelo antropocénico en donde nos encontramos eh, pone el, el, al, a las personas en el centro. ¿no? Eh, estamos buscando nuevas, eh, nuevos modelos que, que intenten superar esta parte fundamental de, de los modelos de producción y consumo en el que nos, en los, en que nos basamos, que tantas consecuencias negativas nos están produciendo. ¿no? Estamos hablando de, de por ejemplo, por, por centrarnos en en el Acuerdo de París que se, centró, eh, que se, se firmó el año pasado con, eh, con 195 países y en el que también Euskadi se adhirió, que marca un antes y un después en la lucha contra el cambio climático y es el primer acuerdo mundial en el que los países firmantes se comprometen en torno a una causa común. Son tres objetivos principales. Mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados, aumentar la adaptación y promover un tipo de desarrollo no dependiente de los, de los combustibles fósiles y dirigir las inversiones hacia proyectos con bajas emisiones de carbono. Por esto, eh, el acuerdo establece una necesidad profunda de transformación de nuestro modelo, como decíamos antes. ¿no? Pero bueno, échanos un cable, Elena. Eh, vamos a centrar la transición y apuntarnos unos puntos clave. ¿Qué, por qué, es, por, eh, ¿Qué entendemos por transición ecológica y cuáles crees que son sus claves? Bueno, yo, en primer lugar... Me gustaría recalcar y dar las gracias a y cascuncha por su apuesta de decidida, y ya lo vimos en la celebración de, de sus 100 años, en el compromiso de diseñar un futuro y en el compromiso de, de que en ese futuro participáramos todos y, y participar a la sociedad y Euskio Kaskuncha como, como think tank que es, eh, creo que está haciendo una labor extraordinaria. Y también agradecer, que eso sí que me parece, con la tarde tan estupenda que tengamos, que estemos todos aquí viéndonos, bueno, viéndonos algunos, otros desgraciadamente no les vemos, pero agradecer también a todos los que están ahí detrás de la pantalla eh, por compartir este, este momento y por intentar... Eh, Compartir experiencias, compartir ideas y poder eh, clarificar aspectos de, sobre todo, en el momento tan vital que tenemos. Y hablábamos de ecocéntrico, que parece, como digo yo, otro palabra que nos hemos inventado, que tenemos muchos además. Y todos los que nos movemos en determinados ámbitos, pues tenemos nuestro léxico común, pero la gente que no está en esos ámbitos dice, ¿de qué están hablando estos? No? Y realmente yo creo que es una palabra que describe muy bien el momento en el que estamos viviendo, porque realmente eh, llevamos mucho tiempo hablando de economía circular y muchas veces a mí me para la gente y me dice, ¿de qué estáis hablando? O sea, ¿eso qué es? ¿Para, para entendidos? Para, ¿Para políticos que estáis ahí en otro mundo? ¿Para científicos? ¿Para qué es? No. Yo creo que es importante comprender que eh, efectivamente, como decía Xavi, el Acuerdo de París nos pone en un momento de, de deberes, de transición Nos pone además claramente un escenario casi catastrófico y acabamos o estamos en plena salida de la pandemia. Entonces dices, ¿es todavía vigente hablar del Acuerdo de París? ¿Es todavía vigente hablar de la crisis climática? Pues yo creo que realmente es muchísimo más pertinente hablar ahora que, que incluso antes porque los deberes siguen estando ahí y la transición ecológica que, que, que tenemos encima de la mesa tiene que ser el, el, el, el cambiar de un modelo en, en, en el que en el hombre era el centro, en el que en el hombre utilizaba el planeta explotándolo, como si este no tuviera fin, como si no tuviera límites, y realmente con unas consecuencias tremendas, ya no solo eh, desde el punto de vista de elevación del, de la temperatura del planeta, que también, sino también desde el día a día de, de la elevación de las... De, de, de la contaminación, con sus efectos en, en la salud, etcétera. Entonces, yo creo que, que cambiar ese modelo, de ese modelo de explotar el planeta, a integrarnos en el planeta y que seamos, formemos parte de él y que seamos ecocéntricos en ese sentido, es decir, pensemos como, como parte de, de, de nuestra casa, yo creo que es un momento crítico. Pero además lo tenemos que hacer y yo creo que ahí es una, una parte importante y de las cuales a mí me da muchísimo miedo. Porque también hablamos de sostenibilidad y la gente dice, vale, sostenibilidad, ¿eso qué es? O sea, ¿mi matrimonio es sostenible? Pues te lo llevas al terreno y dices, ¿de qué estaremos hablando? ¿no? ¿De qué estaremos hablando? Pues en definitiva estamos hablando de que eh, yo creo que lo que no se puede ver cuando hablamos de, de pactos verdes, cuando hablamos de una salida verde, cuando hablamos en clave de sostenibilidad, como que todo eso va a ser enemigo del desarrollo de, de, de, de una reconstrucción o de una salida de, de una crisis y que la economía está reñida con la ecología. Y no va a ser posible, o sea, no va a ser posible la economía sin ecología o la ecología sin economía, porque realmente el planeta no da más de sí y todo lo que hagamos a partir de ahora se va a ver, eh, se va a ver reflejado. Otra cosa que me preocupa es que yo he hablado, y, lo, y yo misma lo he dicho, el tema de reconstrucción. A mí me gustaría que en el momento en el que estamos hablando, hablar de transición ecológica, hablar de sostenibilidad y hablar de sostenibilidad ambiental, económica y social, nos lleve a pensar en una regeneración, no, de, no una reconstrucción ni una recuperación siquiera. Porque que no volvamos a lo de antes, sino que salgamos, sobre además la reflexión de lo que hemos vivido, salgamos con unas claves y un rumbo eh, definido hacia esa sostenibilidad, y me gustaría también recalcar otra cosa. Esto no lo vamos a poder hacer solos. Ni los políticos, ni los científicos, ni las empresas. Lo tenemos que hacer en clave de eh, participación de la sociedad civil y participación de la ciudadanía. Si no, esto no va a funcionar. O sea, de arriba abajo no funcionan las cosas. Tienen que funcionar de arriba abajo y tienen que funcionar de abajo arriba y tenemos que confluir. Y eso, ciertamente, yo creo que el Pacto Verde Europeo ha marcado un rumbo y como europeos y como vascos que llevamos alineando las políticas eh, vascas con la política europea desde hace muchísimo tiempo, creo que es importante apostar por el Pacto Verde Europeo, por el rumbo que está marcando Europa, que es un rumbo muy decidido a pesar de las tensiones que hay este oeste. Pero yo creo que eh, apostar por el Pacto Verde Europeo muchísimo más ahora como una salida de la crisis, yo creo que es crítico. Ya sé que me has dicho que sea que me que acorte, pero lo tenía vale. que decir. Estamos, estamos empezando y seguro que vamos ajustando un poco mejor. Gracias, Elena. Eh, hablabas de, de construcción hoy, ¿no? no me puedo obviar, ¿no? Que acaban de presentarse las 750.000 millones de, de ayuda que, que la Comisión Europea acaba de aprobar. Y, y, bueno, yo creo que es un buen ejercicio eh, para intentar que esos 750.000 millones de euros en Europa sean en clave verde, ¿no? Pero vamos a meternos en una de las, de las características de esta... De esta transición, el tema de la, de la energía. Eh, muchos hablan de energías limpias, las energías renovables, que en definitiva es la transición energética que tenemos que hacer. ¿no? ¿Es factible hoy en día pensar en disponer de un sistema eléctrico 100% renovable, Miguel? Mm, bueno, pues buena pregunta. Gracias, Xavier eh, Antes de, de responder, también me gustaría... Bueno, pues las gracias a la Euskúdica Escucha por organizar este, este debate y también, bueno, pues eh, tener la oportunidad de ser panelista con, con Elena, ¿no? Eh, pues, eh, ¿es viable un sistema 100% renovable? En principio depende del, del lugar del que estemos hablando y de la escala temporal, pero en general los estudios que existen al respecto indican que, que sí es posible avanzar hacia un sistema eléctrico que sea 100% renovable, o sea, sí es viable. Para eso es importante que vayamos invirtiendo en energías renovables, pero no solo en energías renovables. Porque como todo el mundo sabe, las energías renovables bueno, son variables, ¿no? su, su producción pues, depende de la disponibilidad de, del recurso, ¿no? Entonces, eh, debemos integrar esas energías renovables con nuevos elementos y que van a ser muy importantes en la transición energética que, que mencionabas. Elementos como la gestión de la demanda, ¿no? que es, eh, las nuevas tecnologías también permite que podamos hacer un uso más eficiente de la energía, porque en este eh, pacto de reconstrucción verde eh, una parte son las renovables, pero otra gran parte va a ser eh, cambios de comportamiento, cambios en, en, en la forma en la, que, en la que vivimos y también en la que consumimos energía, por lo tanto, renovables, gestión de la demanda y también va a ser muy importante eh, para avanzar hacia un sistema 100% renovable en el plan eléctrico, todas las tecnologías de almacenamiento ¿no? eh, que puedan dar mm, soporte a esa variabilidad de las de los renovables. Y finalmente también eh, un sistema de esas características también debería ser capaz de tener eh, interconexiones con, con, con otros territorios, con otros lugares que permitan que, bueno, pues, diferentes territorios eh, puedan eh, compartir recursos, ¿no? Si en unos sitios sopla más viento que en otros, en unos sitios hay, hay más sol que en otros o, o más agua, ¿no? Entonces, eh, esos cuatro elementos son, son importantes para, para conseguir esa, ese, eh, ese sistema 100% renovable. Eh, eh, si hablamos aterricémoslo un poco en, en Euskadi, ¿no? Que nuestros espectadores seguro, y espectadoras seguro que lo van a agradecer, ¿no? y, y si hablaríamos de Euskadi, eh, eh, ¿cómo, ¿cuál es la situación que tenemos actualmente? Y si estamos en, en, situ, eh, en una situación fuerte o vamos a decir, de fortaleza para afrontar este desafío que tenemos, ¿no? Enfrente. Vale. Si hablamos de renovables en Euskadi, eh, bueno, la penetración de renovables en Euskadi es baja. Um, por otra parte, el sistema eléctrico, digamos que es un sistema integrado dentro de, del sistema ibérico, vamos a decir, que, que, que une a Portugal, España y también incluido eh, el País Vasco. ¿no? Entonces, dentro de ese sistema, eh, el porcentaje de las renovables actualmente es un 40% de la, de la producción. Queda mucho para, para llegar al, al 100%. ¿no? Eh, digo, en el caso de Euskadi es, es más baja, también pues, bueno, por nuestra situación geográfica, eh, pues, bueno, nuestra disponibilidad de, de recursos es, es, es menor que en, otros, que en otros lugares. Aún así, eh, existen muchas oportunidades para, para avanzar y para aumentar esas, esa, esa capacidad. Y eh, me preguntabas por la viabilidad técnica. Yo creo que la viabilidad existe. Bueno, vemos que hay zonas geográficas donde quizás puede ser un poco más complicado, pero también es muy importante señalar la, la oportunidad económica, porque no solamente es un tema tecnológico, que también, eh, desde un punto de vista económico, ha habido un cambio enorme en los últimos 10 años, ¿no? eh, y ahora sabemos que la producción de energía eléctrica con renovables es más barata que cualquier alternativa en casi cualquier lugar del mundo. Eh, también por aterrizarlo y poner datos, como me pedías, no sabía. Eh, la electricidad producida con gas natural, pues más o menos dependiendo del precio del CO2, del precio del gas, pues estará entre 40 a 60 euros el megavatio hora. Eh, y las últimas subastas que ha habido a lo largo de toda Europa, las más recientes, por ejemplo, en Portugal, para la solar fotovoltaica, Ah, pues está entre los 30 y 40 euros el megavatio, o sea, eh, digamos, no solamente es, va a ser viable, sino que las empresas, los ciudadanos, vamos a vernos beneficiados de, de, ese, de, esa, de ese cambio tecnológico y del aprovechamiento de energías eh, renovables y limpias. Gracias, Miquel. Pues a, me viene muy bien porque toca los aspectos económicos, porque ello es una de las eh, caras que tenemos de esta transición, no hablas de los beneficios que puede obtener la población, eh, pero también hay unos riesgos. ¿no? Esto podemos hablar en clave económica de que hay un riesgo de que esta transformación vaya acompañada de impactos para las clases más desfavorecidas. Elena, ¿qué nos cuentas un poco de, este, de esta cuestión? Yo creo que precisamente no se puede hablar de transición, no se puede hablar de un cambio de modelo, de un modelo económico, de un modelo social, un modelo económico que ya se ha demostrado que, que, que hace crack, eh, sin hablar de una que sea una transición justa. Y además, eh, que no sea solamente una palabra que queda bonito, sino que eh, ese, esa, esas políticas, ese diseño de políticas de cómo abordar esa transición, debe de tener muy claro cómo impactan en las diferentes clases sociales. Porque está muy bien que hablemos de transicionar la, el transporte hacia un coche eléctrico, grabando los coches con combustibles fósiles y tal. Eh, en definitiva, ¿quién estamos impactando? O sea, si no somos capaces de favorecer la adquisición de esos vehículos, de esos vehículos eléctricos, de favorecer eh, que haya una red completa de electrolineras, de favorecer, de, de estudiar y ver el impacto en las diferentes clases sociales, me da igual que hablemos del transporte, que, que hablemos de la energía, que, que hablemos incluso de la vivienda. Si estamos haciendo un cambio de modelo, tenemos que hacer un cambio de modelo. Eh, modulado y sobre todo valorando ese impacto y que ese impacto no se lleve por delante a gente que no va a poder acceder a esos cambios. Yo creo que es importantísimo y ahí sí que la, apelo a la, a, la, a la responsabilidad ciudadana el que eh, es tan importante el qué queremos hacer como el cómo lo queremos hacer. Y en ese cómo va a estar muy importante... Eh, ¿Quién lleva adelante esas políticas? ¿Cuáles son los objetivos de esas políticas? Y sobre todo una cuestión a la cual no estamos muy acostumbrados, de que tenemos que hacer esas políticas con una vista larga. En ese sentido yo siempre digo pasito corto y vista larga, porque estas políticas de cambio no pueden hacerse con un cortoplacismo de la política, de buscar rendimientos a corto, porque no, así no van a funcionar y así efectivamente van a generar consecuencias eh, malas, malas para la propia transición, pero también malas para la vida de los ciudadanos. Y repito, mucho más en el momento crítico que estamos de plantearnos una salida a, a una crisis social como la que estamos viviendo con la pandemia. Uh -huh. Eh, Miquel, en este sentido que apunta Elena, por ejemplo, un tema puede ser clave de recursos puede ser la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad verde. ¿Cómo podemos dotar de, de, de un nuevo modelo fiscal que ayude a, a, a incentivar esa transición? Sí. Eh, bueno, antes igual me gustaría también unirme, a, eh, estoy 100% de acuerdo con lo que decía Elena en el sentido de que es verdad que, que tenemos una revolución importante con las energías renovables y también con los vehículos eléctricos que mencionaba Elena y yo creo que eso ah, va a ser muy beneficioso eh, en general para, para la población, para la ciudadanía. Pero la clave no va a estar tanto en el plano tecnológico eh, sino en la parte social. Ahí es donde yo creo que, que tenemos que diseñar muy bien las políticas y donde nos la jugamos un poco en la transición, ¿no? Porque bueno, la tecnología está ahí, pero dependiendo de cómo se diseñen y cómo afectan a unas u otras personas, pues bueno, vamos a generar más adhesión y, y, y vamos a conseguir acelerar esta transición energética que hay que hacerla muy rápido porque vemos que, que el problema del cambio climático eh, requiere que bueno, hagamos una reducción muy drástica de las emisiones en, en poco tiempo. Bueno, cambio climático y otros, y otros problemas. Resumiendo a eso la pregunta que, que me lanzaba sobre la fiscalidad, pues claro, la fiscalidad en el fondo es, es un acelerador de la transición energética. ¿no? sabemos que si situamos bien los incentivos económicos para, los, para las empresas, para los ciudadanos en una dirección eh, adecuada, una dirección eh, eh, coherente con lo que queremos conseguir, ¿no? eh, reducir el impacto en el medio ambiente, reducir las emisiones de CO2, pues eh, tenemos en, en la fiscalidad una herramienta para, para acelerarla. ¿no? Eh, vamos, vemos ¿no? cómo tenemos un sistema fiscal que a mi juicio es un poco del siglo XIX, si me permitís la, la expresión, ¿no? porque estamos grabando cosas que... Que, que son buenas, ¿no? que la gente trabaje, que se invierta, que, que haya ahorro. Y en cambio, todavía la fiscalidad sobre las cosas que sabemos que son muy malas, que son perjudiciales, como la contaminación, pues vemos que el porcentaje de gravamen sobre estos elementos sigue siendo muy bajo. Y estamos muy por debajo de, de la media europea en cuanto a impuestos ambientales. Por lo tanto, creo que ese instrumento es muy importante. En Euskadi además tenemos competencias para poder implementar eh, reformas fiscales y, y si se diseñan bien, eh, un poco en la línea de lo que planteaba Elena, eh, no solo van a acelerar la transición, sino que podemos conseguir que favorezcan y que favorezcan un poco a las, a las rentas eh, más bajas o, o rentas medias para que no se vean afectadas negativamente en caso de que lo sean. Es que recasco, Miquel. La verdad que la fiscalía es un tema muy interesante y seguro que igual luego tenemos tiempo para volver. Elena, eh, hablábamos de reducciones de emisiones. Hace poco el Gobierno vasco presentaba el último inventario, el del 2018, con una bajada generalizada de las emisiones después del pequeño repunte que hubo en el 2017. ¿no? Eh, pero también nos traía algunos datos, ¿no? Por, como el, que el volumen de absorción de CO2 previsto y calculado para Euskadi nos plantea objetivos difíciles de alcanzar. ¿no? ¿Cuál es el papel de la naturaleza y los usos de la tierra en esta transformación? Vamos a tocar otro de los temas de, este, sí. de esta transición que es tan amplia. Sí, yo creo que, que es muy importante destacar también que en el tema de transición, y como ha dicho Miquel, tenemos que tener siempre en cuenta a los ciudadanos y tenemos que tener también en cuenta que cualquier mejora que realicemos en, en los temas de emisiones, en la rebaja de la contaminación, eh, estamos hablando también de salud. ¿Eh? que yo creo que es una palanca importante a la hora de ver eh, los efectos beneficiosos de, de, de, de esta transición tal y como se plantea. ¿no? De cambio de modelo, de, de ser mucho más ecocéntrico, de, de, de derivada vamos a tener una mejora de nuestras condiciones de vida y de nuestro bienestar. Y en, ese, y en esa mejora de las condiciones de vida, y siendo ecocéntricos, eh, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es la importancia de la conservación de la naturaleza. No solamente el tener eh, muchos bosques, eh, sino en tener unos bosques con una calidad de los ecosistemas buenas. Porque realmente yo creo que en Euskadi tenemos una superficie de espacios protegidos importante, tenemos una cubierta forestal importante, tenemos una silvicultura eh, potente, y hemos visto cómo hemos padecido el tema de la banda marrón, pero, sin embargo, la calidad de los bosques no es todo lo buena que tendría que ser. Y, sobre todo, también me gustaría destacar el tema de la importancia de la biodiversidad. Y, en este sentido, eh, llevamos mucho tiempo, y el último informe que se presentó del IDES hablando de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial ya hicieron saltar todas las alarmas, eh, es importante también des destacar Cómo también hay científicos estudiando cómo el papel de la biodiversidad, la pérdida de esa biodiversidad, está impactando también en temas aparentemente tan alejados como la transmisión de, de, de las pandemias y la transmisión de virus que pegan saltos en la cadena, en la cadena ecológica. Eh, en ese sentido, yo creo que tenemos que poner en valor el valor de la naturaleza per se, por conciencia, por, por saber dónde estamos y dónde estamos. E incluso de una manera muy egoísta, incluso también desde el punto de vista de los beneficios y de lo que significa el que esa naturaleza esté bien. Euskadi nosotros trabajamos muchísimo el aspecto de la biodiversidad en, en los temas de cooperación dentro de, de Region 4, de la Red de Regiones Sostenibles, y es uno de los puntos de trabajo eh, y de cooperación, como decía, entre los países del norte y los países del sur. Porque yo creo que estas problemáticas de transiciones eh, mirándolas desde un punto de vista global estamos hablando como, como vascos como europeos y hablamos en términos de, de energías renovables y tal, cuando te pones a hablar con países del sur, ellos están en clave de cómo mantenemos la, la biodiversidad entonces yo creo que eso es muy importante de ver porque realmente tenemos un déficit de absorciones que de manera natural va a ser muy difícil que lleguemos a la neutralidad, los datos el año pasado arrojaban que estábamos emitiendo 18,9 millones de toneladas de CO2 y por contra no llegamos a los 2 millones, estamos en 1,9 millones de toneladas absorbidas. Eh, tenemos que reducir drásticamente las emisiones, pero vamos a tener una capacidad limitada en el campo natural de absorber nuestras eh, emisiones. Otra cosa es la implementación de soluciones tecnológicas que todavía yo creo que no están suficiente madura, suficientemente maduras, pero que ya hay países que están como Noruega, como Suecia que están apostando por, la, por captar CO2 de manera a través de captaciones geológicas. Pero la realidad es que o mantenemos nuestra naturaleza, mantenemos nuestros pulmones, fomentamos la, la biodiversidad, o no nos sale la cuenta, o no nos sale la cuenta. Y desde ese punto de vista es importante que recalcarlo. Está claro. Aprovecho ya, enseguida vamos a hacer, os voy a lanzar una última pregunta, pero animaría a las más de 50 personas que ya están compartiendo con nosotros este rato a que utilicen el, en, el, en el chat, en el, en el grupo que tienen de preguntas y respuestas, que nos lancen sus preguntas porque poco a poco ahora las iremos introduciendo. Así que, bueno, eh, volvamos al inicio del, del, del seminario que hablamos de la palabra, el palabra, ¿no? que llamaba Selena, ecocéntricos. ¿Creéis que en este contexto de salida de la crisis del COVID, ¿no? podemos hablar de transición ecológica, de transición de modelo, de poner el, el, la, la ecología en el centro? Estamos, ¿Es pertinente hablar ahora de esto o no toca? Sí. ¿Qué pues, quieres? Ah, no, no, eh, yo creo que más que nunca, ¿no? porque mm, estamos viendo, habéis mencionado al principio, ¿no? las ayudas europeas que se van a desplegar ahora para la reconstrucción. Eh, esta crisis eh, del coronavirus pues es una crisis muy fuerte en los sanitarios, estamos viendo sus efectos y, y lo que nos queda por ver seguramente en el futuro. Y claro, esto va a tener aparejado un, un, una inversión para estimular la economía enorme. Se habla de los mayores paquetes de, de estímulo de inversión de la historia, ¿no? Entonces, eh, es muy pertinente hablar ahora de esto porque si esos paquetes de inversión van destinados a, digamos, en la dirección opuesta hacia donde querríamos ir, hacia un modelo distinto, más, eh, más ecológico, más justo, pues, pues claro, eh, luego será difícil revertirlo, ¿no? como sucedió en la crisis de, de 2008. Entonces, yo sí creo que es muy, muy pertinente que, que hagamos un esfuerzo porque esos, esas ayudas vayan bien, bien canalizadas y, y Elena, ¿el papel de la sociedad civil en esta, en esta parte de...? Yo, de la... yo, yo creo que es fundamental porque, ciertamente, yo creo que estamos viviendo un momento... A mí me parece tremendamente in, in, importante el que los políticos hayamos empezado a escuchar la ciencia. O sea, mm, eh, estamos hoy sentados y estamos gente de llove, que no deja de ser un Cintac de, de diseño de políticas ambientales, estamos con Miquel, con el BC3, que es un orientador científico y que traslada esa, esa ciencia, nos la traslada a, a la sociedad y a los políticos, nos falta la sociedad civil, nos falta la sociedad civil, como decía al principio, eh, tenemos, las políticas no pueden ser unas políticas que vengan de arriba y no lleguen a la sociedad y yo creo que tenemos en Euskadi una sociedad muy viva, una sociedad muy comprometida con muchas causas. Eh, deberemos de, de fijar objetivos comunes y compartidos entre todos. Y en ese sentido, yo creo que el papel eh, de la sociedad civil y el papel, como digo, de los cintas y de la ciencia es crítico. Es crítico. Y los políticos tendremos que, que ponernos las gafas de mirar lejos, más que las de mirar corto, y realmente marcar rumbos que sean compartidos por todos. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir introduciendo algunas de las preguntas y cambiamos un poco el plano, porque hemos hablado de conceptos generales, pero también la, en, en, todos, hablando de la sociedad civil, y estoy pensando a todos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? que compartimos un montón de, de dudas, a veces vamos luego a cosas muy concretas. ¿no? Entonces, por ejemplo, Arrate nos pregunta que cómo podemos ser ecocéntricos si luego nos encontramos con temas como la obsolescencia programada de nuestros electrodomésticos y nuestros dispositivos electrónicos. ¿no? Es decir... A veces no vale con querer serlo, sino que luego a veces el propio sistema en el que estamos metidos nos devuelve estas contradicciones. ¿Qué, qué, qué podemos...? Yo creo que, que ahí es importante también ver otro, otro nicho de oportunidad y también otro nicho de transformación, que es, como hemos apuntado antes, que es el tema de la economía circular. El tema de la economía circular, cuando estamos hablando de circularizar la economía, estamos hablando de salir de esto de eh, comprar, usar y tirar, comprar, usar y tirar, eh, nos hemos parado ahora, hemos mirado a nuestro alrededor, estamos viendo a ver qué, qué ha pasado, qué ha pasado, qué nos ha pasado a todos en estos meses, pero sobre todo hacia dónde vamos, y eso nos permite eh, eh, que esa teoría que, que llevamos manejando eh, hemos llegado a abordar el tema del reciclaje, pero nos falta. Todas las oportunidades en, re, en remanufacturas, en rediseño, reincorporación al, al ciclo. Y yo creo que abordar todo eso, de decir, bueno, la obsolescencia pro, programada. Ahora mismo ya hay negocios que sobre en materiales que aparentemente eh, los tirábamos a la basura, se están recuperando, se están revendiendo. Y, y eso tiene que entrar dentro de la, de la cultura del día a día. ¿Eh? romper esa, esa, esa línea, ese modelo lineal y entrar en un modelo circular, pero también nosotros en el día a día. ¿Por qué vamos a tener que cambiar de un teléfono que está funcionando perfectamente? Eh, ¿Por qué ha cambiado un modelo? Si, si satisface todas mis necesidades, ¿por qué voy a tener que cambiar? Y además, si se me estropea, ¿quién lo puede arreglar? Porque no tenemos esa, esa mentalidad de, de reutilizar y de, y de no doblegarnos. Y, por supuesto, que desde el punto de, de vista de las políticas industriales, eh, hay que meterle mano a la obsolescencia, eso está claro. Pero uh -huh. independientemente, el papel de, la, de, de, de nosotros como ciudadanos es muy importante a la hora de actuar también. Uh -huh. Mira, ahora sí, también oh, eh, agradezco ya a todos, porque hay bastantes preguntas, vamos a ir introduciendo algunas de ellas. Eh, ahora sí nos pregunta también en el tema energético, eh, hablando de energía y de almacenamiento, nos apunta. Eh, muy oportunamente, que los recursos naturales que a veces utilizamos para la fabricación de las baterías o para la fabricación de, de muchos de estos elementos, aparte del de tema de residuos, son son también escasos, generan también una serie de impactos ambientales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué supone esta extracción también de estos materiales? Todas estas cosas que no al final no. Todas las soluciones no son soluciones. Eh, eh, es decir, eh, neutras, no todas generan también algunos impactos. ¿Esto, Miquel, qué nos puedes contar? Pues sí, eh, en el fondo ninguna energía, vamos a decir, eh, es limpia del todo. ¿no? La, la energía más limpia es la que no, la que no consumimos. Eh, entonces, eh, el primer paso siempre tiene que ser intentar reducir consumos innecesarios y revisar nuestras formas de, de vivir y de, y de consumir. ¿no? Porque efectivamente, como apuntáis, las energías renovables pueden ser renovables en el sentido de que, de que utilizas recursos que se renuevan, ¿no? Pero claro, para, para ponerlas en pie, pues necesitas recursos concretos, ¿no? Un panel solar, pues necesita, necesita minerales, lo mismo que, que, que un parque eólico, ¿no? Entonces, nada es, nada es eh, inocuo, todo tiene un efecto, entonces hay que trabajar por, primero, reducir, ya digo, el consumo de lo innecesario. Y luego porque estas eh, nuevas energías renovables que vamos a necesitar para, para frenar el cambio climático pues eh, bueno, minimicen el impacto ambiental eh, en, en, la, en la medida de lo posible y también pues, eh, tengan un efecto eh, bueno, pues, eh, en las cadenas de valor donde se generan estos productos pues, que no vaya en contra de, de los derechos de los trabajadores y de los derechos. Sociales, ¿no? que esto no es exclusivo de, de la transición energética, ¿no? que bueno, en fin, en muchos países las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida pues son, son inaceptables y, y bueno, pues habría que trabajar también por, por revisar eso. Gracias, Miquel. Mira, eh, Edu también nos, nos plantea una cuestión interesante que no hemos tocado hasta ahora. ¿no? La crisis del COVID ha abierto una ventana de oportunidad para revisar el modelo de movilidad. Sin embargo, la respuesta de nuestros ayuntamientos ha sido, a modo verde, un poco decepcionante hasta el momento. Las grandes ciudades europeas sí que están haciendo cambios importantes. ¿Para cuándo veis este necesario cambio de modelo, Elena? Bueno, yo creo que lo del transporte y mucho más hablando del tema de emisiones, ya no solo del COVID, porque en el COVID hemos visto que hemos sido capaces de en un mes bajar un 40%. Eh, las emisiones de, de CO2 y al mes siguiente hemos bajado hasta un 70%, casi un 80%. Yo creo que esos son datos que lamentablemente hoy también hemos visto la noticia de que China ya había recuperado los niveles de emisiones y ya estaban metidos en una nube de niebla de contaminación eh, con lo cual también tenemos que ser conscientes de decir hemos disfrutado de un aire mucho más limpio hemos podido escuchar los pájaros y resulta que ahora nos empezamos a mover y nos movemos mal eh, es uno de los deberes más importantes que tenemos en, en Euskadi, porque la industria realmente mantiene una tendencia a la baja constante, importante. Eh, en energía tenemos, como hemos dicho, esa oportunidad de transicionar y de, de mejorar la eficiencia energética y el ahorro. Y sin embargo, en el transporte vamos en una línea ascendente constante durante todos los años. Este año ha habido ahí un pequeño parón eh, y veremos también el efecto de, de, de, del COVID también en los datos, pero pero lo cierto es que el transporte es importantísima. Y yo creo que no vale una sola receta, ¿eh? porque efectivamente tenemos que ver lo que es el transporte propio nuestro, tanto interurbano como intraurbano. También tenemos que ver el transporte que nos atraviesa y tenemos que hacer, desde un punto de vista de planificación de la movilidad, tenemos que hacer eh, grandes esfuerzos. Cuando bajamos al, al tema de las ciudades, yo creo que ya se están tomando medidas y medidas importantes, medidas que muchas veces pasan por cosas que luego como, como usuario dices, pero ¿por qué están haciendo esto? De decir, pues si tengo que coger un taxi, pues me tengo que ir a una parada, porque lo que estoy queriendo evitar es que estén los taxis dando vueltas, emitiendo, buscando clientes. O sea, hay cosas que no nos percatamos de que, de que medidas que se están tomando, o cambios circulatorios, o limitaciones que el otro día decían, se van a tomar medidas coercitivas. Digo, hombre, coercitivas no es que sean, coercitivas que te metan un multazo. Pero, pero sí medidas en cuanto a limitaciones de velocidad, en cuanto a horarios de, de movilidad. Pero sobre todo yo creo que también está todo lo que es el cambio de los modos de transporte. Y yo creo que ahí volvemos a lo mismo. O sea, es decir, ahora corremos el riesgo de que todo lo que hemos avanzado hacia el transporte público... Con un gran esfuerzo de transformación de flotas públicas, de autobuses, de, de compras de autobuses eléctricos, de cambio incluso en, la, en el modo de, de las propias flotas de funcionar, ahora con el tema del COVID y con el miedo al contagio, eh, pues acabemos tirándonos todos al coche particular y olvidándonos de coger un autobús o coger un tren o otro tipo de, de, de movimientos, ya no digo coger un avión, que, que, pero yo creo que en ese riesgo también entra eh, también nuestras pautas de actuación y es cierto, como decían que en ciudades como París como Londres yo conozco los planes que están haciendo están haciendo un impulso muy importante del uso de la bicicleta, ya no solo como un modo de transporte sino como el modo de transporte hacia el trabajo, que eso es algo que no lo tenemos muy asociado, que tengo que ir a trabajar y en la ecuación no entra a coger una bicicleta o no entra ir andando porque no entra, como voy a trabajar, voy de activo y ya voy eh, y me incluyo. Eh. Desgraciadamente me tengo que trasladar. Pero yo creo que en los modos estos de, de, de transporte, la conciencia ciudadana es importante y, por supuesto, el posicionamiento de los ayuntamientos eh, va a ser, va a, en favorecer esos modos de transporte y en favorecer esos cambios de usos va a ser fundamental y ahí le doy la razón al a la persona que preguntaba. Y Desde luego, la movilidad es una de las claves. Miquel, desde tu experiencia también, asesorando los planes nacionales de transporte, ¿qué, qué papel juega en esta solución? Eh... Bueno, en, en el trabajo que hicimos para el Plan Nacional Internacional de energía y Clima, eh, el transporte era clave para conseguir reducir las emisiones. Creo recordar que, que pues casi y un 30% de la reducción de emisiones a los 2030 tenía que venir de, de, ese, de ese sector. ¿no? Entonces ahí se planteaban bueno, muchas políticas, algunas las ha, las ha mencionado Elena, ¿no? al final es, es cómo conseguir eh, un cambio modal, ¿no? especialmente en las ciudades. Y bueno, pues para eso, pues, iniciativas interesantes, pues bueno, es lo que se está haciendo con las zonas de bajas emisiones ¿no? en, en diferentes municipios, y, y creo que, que por ahí es por donde, por donde hay que avanzar. Es verdad que, como comentaba Elena, ahora corremos eh, o sea, tenemos la oportunidad de, de todas las nuevas modalidades de, de, de desplazarnos que, que la tecnología ha ido desarrollando, ¿no? eh, bicicletas, bicis eléctricas, coches eléctricos, etcétera, eh, y también modos, modos colectivos. Pero, pero corremos ese riesgo de que, de que el impacto de, de esta crisis eh, del coronavirus pues pues nos, nos, nos vuelva hacia atrás. ¿no? Y, y, y, y si ya era difícil convencer a la gente de que dejase su coche eh, y, y optara por otros modos de transporte, por el transporte público, pues ahora creo que durante un tiempo eh, va a haber que, que desarrollar políticas muy audaces para, para conseguir eso. ¿no? Mira, precisamente... Sí. Precisamente Laura y yo nos preguntan sobre, sobre lo mismo, ¿no? ¿Consideráis que la sociedad civil está realmente concienciada con esta transición? Y Laura nos apuntaba, ¿no? ¿Estamos preparados eh, para dar este salto cualitativo de que estamos hablando es cambiar de hábitos? ¿Se puede producir solo a través de incentivos o vamos a tener que abordar medidas coercitivas que son también impopulares, no? Estabais hablando precisamente de, de, del, del transporte. Hombre, yo creo que lamentablemente va a haber que haber una, una política del palo y la zanahoria. O sea, eso está claro. Pero yo creo también que eso tiene que ser, como decía, tiene que ser una idea compartida. Tenemos que saber por qué se hacen determinadas cuestiones. O sea, ya digo, el otro día, y además lo preguntaba un periodista, eh, decía, ¿se van a tomar medidas coercitivas respecto al transporte? Y yo decía, ¿de qué, qué está preguntando realmente? O sea que está preguntando por qué se va a rebajar la velocidad de, de, del, del tráfico en las ciudades, y eso lo considera una medida coercitiva. O sea, ese, ese, eso también es importante, eh, el, el que sea entendido, que no es una medida coercitiva porque te quiero eh, cohibir a ti tu, tu movilidad, sino que realmente tiene eh, unos objetivos de, de mejora de la salud, de, de lucha contra el cambio climático, de, de compromiso, como decíamos, con ser ecocéntrico y por lo tanto tiene que ser visto así, tiene que ser compartido. Efectivamente yo creo que la mayor dificultad que tenemos es y precisamente por eso estamos hoy aquí, por eso estamos con, con Esco y Cascuncha, es intentar trasladar eh, qué es lo que estamos buscando e intentar eh, esa idea compartirlo. Porque si no es compartida por todos, va a ser visto como una imposición. Y en ese sentido es importante lo que decía Miquel: de, de cuando se habla de fiscalidad verde, yo lo digo porque hemos estado durante esta legislatura eh, tramitando tres leyes de medio ambiente. Y entre ellas había propuestas de fiscalidad realmente que nos parecían importantísimas y hemos tenido grandes dificultades para llevarlas adelante. Muchas dificultades. Porque efectivamente se va viendo como un nuevo impuesto que se suma a los impuestos ya existentes. Cuando realmente, y, y lo ha dicho muy bien Miquel, lo que hay que darle una vuelta es al sistema fiscal, qué es lo que se está grabando y qué es lo que está buscando. O sea, aparte del afán recaudatorio, sino dónde eh, tenemos consideramos que se tiene que grabar. Y ahí es importante el equilibrio entre los incentivos que se puedan dar a los que lo hagan bien ¿eh? y el gravamen que se tenga que poner a los que lo hagan mal. Eso lo vemos muy claramente cuando hablamos con las industrias. De decir, oye, no solamente tiene que ser subirme el precio del CO2, sino también incentívame cuando yo estoy haciendo... Eh, apuestas por las valorizaciones energéticas, mejoras en la reducción de residuos industriales y ahí es donde tenemos que jugar con los incentivos y con los gravámenes y yo creo que ese es el punto en el cual eh, le demos la vuelta un poco a, a la manera de pensar pero sobre todo también sea entendido por el ciudadano de que esto va en beneficio suyo y en beneficio de todos no con un mero afán recaudatorio y Sí. Dejadme que introduzca la pregunta que nos hace Maider, que también viene a colación un poco con lo que acabas de comentar, Elena. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de, de la parte económica y ella dice que es importante que aprovechemos estos momentos para reforzar, eh, en favor de ese estímulo a la economía, desde la administración pública, los departamentos que, que actúan en materia sostenible, este desarrollo sostenible, transición energética, economía circular... Para que podamos poner en marcha esas políticas. ¿No? ¿Creéis que está en el debate ahora mismo si la comisaria esta mañana, cuando está hablando de estas opciones de, de estos 750.000 millones de euros, está pensando en reforzar estos departamentos desde la administración pública, de los estados, los miembros, etcétera, para estimular de manera económica estas políticas o estamos hablando de viejas recetas? Miquel. Bueno, no, no sé exactamente de qué estaba, cuál es lo que tiene en la cabeza la comisaria Ursula von der Leyen cuando, cuando habla de este paquete de estímulo, pero yo entiendo que sí, entiendo que una parte muy importante debería ir a lo que mencionaba esta, esta persona. ¿no? Eh, Elena igual no lo puede decir, pero yo sí me atrevo a decirlo que eh, eh, los departamentos de medio ambiente siempre han sido las hermanas pobres ¿no? de, todos los, de todos los gobiernos. Y ahora nos vamos dando cuenta que, que no puede ser así, que tenemos que, que, que cambiar el modelo, que tenemos que, que acelerar la transición hacia un, un mundo más sostenible. Y eso, lógicamente, pasa por, por reforzar las políticas que se impulsan desde, desde esos lugares y, y por, por canalizar las inversiones en esa dirección. No quiere decir eso que, que tenga que ser el Departamento de Medio Ambiente, porque creo que es una, una política que además de ser integral en, en los gobiernos, ¿no? ahora ya vemos en, a nivel estatal, pero bueno, también en, en otros países donde existen ya ministerios de la transición ecológica, que en el fondo es bueno pues eh, hacer una reflexión y darse cuenta de que lo que necesitamos es que sea transversal y que bueno pues que, que el medio ambiente esté, digamos, por delante también de las prioridades de, de los gobiernos. Sí, yo con esto, eh, Xavi, yo quería decir, hay cosas que no pueden pasar eh, desapercibidas y una de ellas es la declaración de emergencia climática que realizó el, el gobierno vasco en julio del año pasado. Sí. Yo creo que esa declaración y ese reconocimiento de esa emergencia climática y esa apuesta por una neutralidad climática en el 2050 eh, no se puede quedar únicamente en una declaración coyuntural que se produjo en ese momento y ahora ya estamos a otra cosa. Porque es cierto que también el gobierno vasco ha puesto en marcha el, eh, toda la, la parte de, de bonos sostenibles, que ha sido una iniciativa eh, muy importante y muy referenciada a nivel internacional, y además una decidida apuesta por los ODS, que es muy complicado de llevar a las políticas públicas porque, como sabéis, están muy entrelazados eh, una política con otra y, y hay que trasladarlo a, a la figura departamental de la administración. Y aquí me voy a tirar una piedra contra mi tejado porque si no, eh, no me queda a gusto. La administración es algo que también hace falta reformarlo. ¿eh? Porque efectivamente, como se estaba comentando, eh, medio ambiente, pájaros y flores, energía... Desarrollo económico, justicia, no sé, o sea, son conceptos que hoy en día eh, están evolucionando y requieren fórmulas nuevas y requieren una transversalidad nueva que quizás nos esté costando eh, muchísimo la administración hacer esa apuesta decidida en clave de sostenibilidad. Y yo creo que, como siempre, vamos por detrás del, de lo que nos requieren las propias empresas y nos requiere la propia sociedad. Entonces, yo creo que, y lo digo porque... Es importante, por ejemplo, el movimiento que se ha dado desde Europa en la definición técnica, y esto va a decir mucho el Banco Central Europeo, de lo que son finanzas sostenibles. ¿Eh? Porque aquí, como decíamos al principio, sostenibilidad se lo ponemos a todo. Pero luego, cuando bajamos al detalle de decir bueno, qué es sostenible, qué no lo es, qué impacto va a tener en las políticas medioambientales, en las políticas energéticas, en la política de transición, ahí entramos en problemas técnicos, metodológicos de qué es lo que consideramos que es y qué es lo que no consideramos que es. Y efectivamente yo puedo, y lo cuento aquí que no me está escuchando nadie, yo puedo decir que, pues que en, en, en los presupuestos que hemos, que hemos preparado eh, tratamos de identificar en todos los departamentos lo que se consideraba que eh, contribuía a la lucha contra el cambio climático y a, y a la transición ecológica y había problemas conceptuales ¿eh? y si hablábamos entre departamentos pues, pues igual no compartíamos eh, esa consideración entonces yo creo que es importante también eso, los, los, los, los pasos que está dando Europa en el sentido de decir qué es sostenible, qué no es, qué metodología cómo garantizas que esto tenga un impacto y sobre todo porque eso va a marcar el acceso que vas a tener tú a los fondos que desde el Banco Central Europeo que ya ha dicho que solo va a a financiar y va a invertir en todo aquello que contribuya a esa transición y se va a dejar de dar inversiones en, inversiones en tecnologías como el carbón, eh, que ahí ya no se invierte o en tecnologías que se consideran que no tienen una proyección de futuro. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque lo vamos a tener que trasladar a la tierra y lo vamos a tener que trasladar, en este caso, al gobierno vasco de decir, a ver, qué es lo que realmente es de nuestro presupuesto está en esa línea, está impactando, y cómo lo incrementamos y cómo lo orientamos ahí. Y ya digo que como no me ha oído nadie, pues ha habido dificultades en ese sentido, porque conceptualmente no estaba claro, pero tenemos que, que aclararlo y también la administración tenemos que evolucionar Gracias, Elena, porque además yo tomo nota para el presupuesto de el año que viene. Y... <risa> eh, vamos a, mira, en esta línea vamos a introducir una, una de las dudas que también nos planteaban tanto Garasi como Hayone. Eh, que nos hablan de los bosques. Eh, Elena, antes decías que los bosques tenemos una situación un tanto pobre desde el punto de vista ecológico, ¿no? eh, almacenamiento, etc. Nos plantea, ahora sí, que las políticas forestales actuales no promueven revertir esta situación, a pesar de que hay modelos de gestión más sostenibles. ¿Creéis, eh, ¿Os atrevéis a, a opinar sobre si existe algún cambio de política al respecto? Si estas políticas de transición también van por reforzar la recuperación de los bosques como elementos importantes en esta faceta de, de, de la transición. Eh, venga, me lanzo, el... que, que estoy ya lanzada. Sí. No, eh, es cierto que yo creo que es, es, es muy importante poner en valor, y lo digo después de, de llevar una legislatura un tanto peleada con el, con el sector agrario, no tanto con el sector forestal, pero sí con el sector agrario, en el sentido de, de, de ponerles, eh, poner en valor la importancia de la, del, del, de la, del sector agro, agroforestal. Yo creo que es tremendamente importante porque realmente es un sector que está... Que participa y participa activamente en la conservación de la naturaleza. Bien es cierto que cuando hablas del tema forestal, a mí me produce un poco de, de dolor oír explotación forestal. O sea, a mí la palabra explotación eh, me produce cierta, cierta quemazón, porque... Es... Ya traslada otra vez lo que sería esa idea de, de explotar, de arrancar de la naturaleza, pero lo cierto es que realizan una labor muy importante. Eh, otra cosa es cuando nos ponemos a hablar de, de qué concepto de, de bosque tenemos, de qué especies debemos de... De, de impulsar qué especies debemos de conservar en, en Euskadi y volvemos a lo mismo. Si pensamos a corto y estamos pensando en obtener un rendimiento rápido, pues iremos a especies de crecimiento rápido que realmente lo que hacen es, es empobrecer el suelo y en definitiva degradar los ecosistemas que luego son muy difíciles de recuperar. Entonces, ahí sí que eh, la política pública eh, tiene que pensar en buscar ese equilibrio de, de lo que sería un rendimiento, porque realmente tiene que haber un rendimiento de la silvicultura, eh, a la vez que se fomenta una conservación de los bosques y de los bosques más autóctonos, más, eh, más, más propios nuestros, pero que también permitan ese, ese, ese, esa, esa, entre comillas, explotación. Yo creo que ahí tenemos que darle una vuelta, porque lo que no podemos entrar es, como algunos como pretenden, es a intentar proteger no sé qué especie o a intentar prohibir no sé qué cultivo. O sea, lo que tenemos es que eh, cambiar ese tipo de políticas y, y cambiarlas desde el, desde el convencimiento. Tenemos que enriquecer los bosques, tenemos que favorecer la explotación, pero una explotación que garantice la conservación de nuestros ecosistemas. Gracias. Miquel, desde la parte académica, el papel de los bosques y de las masas forestales es, es importante. Bueno, es, es, es clave, ¿no? Eh, quizás eh, se conoce menos, pero la, la, la parte que hablaba al el principio Elena de, eh, de la capacidad de sumideros, eh, cada vez va a tomar más fuerza. Eh, según, según vayamos avanzando en la transición energética, va a haber una parte de las emisiones que va a ser difícil eliminarla por métodos tecnológicos. Eh, al menos no, por ahora no se conoce cómo se puede producir cemento sin emitir CO2, por ejemplo ¿no? entonces esta dimensión de, de bosques como sumideros naturales de, de, de ese CO2 que va a ser difícil sacar, pues va a ser muy importante pero también un poco en la línea de lo que decía Elena, estos bosques no solamente tienen que ser vistos como, como explotaciones ¿no? o, como, o como sumideros exclusivamente de CO2 sino que su riqueza, o sea, tenemos que conjugar a todas sus funcionalidades dentro de las cuales pues, la preservación de, de la biodiversidad es clave. Y ahí, lógicamente, pues, siempre será mejor contar con especies propias que además están más adaptadas a nuestro territorio y por lo tanto van a sufrir menos efectos del cambio climático, pues, pues por ahí es por donde, deberían, por donde deberíamos avanzar. ¿no? no es fácil conjugar a veces todos estos elementos que menciono, pero, pero ese es el camino. Bien, vamos a, a estamos ya terminando, quedan cinco minutos apenas, y bueno, pues cambiando un poco de tercio y situándonos en este plano ¿no? virtual que estamos, en el que de cada uno desde tres sitios distintos y con otros 50 personas desde sus casas o sus trabajos, allá donde se conecte, eh, nos plantean una novedad, ¿no? Pues que la... La, la, la, virtualidad, ...la virtualización de muchas de las reuniones o de los encuentros que estamos teniendo a cabo, ¿no? Eh, a nos decía si el teletrabajo las reuniones virtuales son un aliado en esa transición energética... ...y si debemos de seguir insistiendo en esta línea. Bueno, yo creo que hablando, fíjate, hablando del transporte, eh, pues el quitarnos todos esos desplazamientos... Para reuniones que realmente luego decías, pero si esto lo hubiéramos solucionado con una videoconferencia en media hora o, o con una incluso con una llamada de teléfono, yo creo que el, el, el teletrabajo ha venido para quedarse. Eh, también creo que no, por ejemplo, hoy a mí me hubiera encantado estar con todos vosotros porque el poder generar masa crítica e intercambiar opiniones en directo no es lo mismo que a través de una pantalla. Entonces, yo creo que va a ser muy complementario, que nos va a ayudar a, a, a esta transición, el tema del teletrabajo, sobre todo para también pararnos, coger un otro, otro ritmo y sobre todo para reducir ese transporte que muchas veces se, es, es casi innecesario. Yo creo que sí. Y además es uno de los puntos también fuertes de que se está promoviendo desde Europa. Todo lo que tenga que ver con la digitalización, todo lo que, venga que tenga que ver con la digitalización de las, de las empresas, con la digitalización del transporte, con una mayor digitalización de la, de la propia construcción, que todos los lleve a un ahorro y a una mayor eficiencia energética. Yo creo que es fundamental. Bueno, como está Corolla, que nos está avisando de que se está acabando el tiempo. Yo casi os invitaría para cerrar tanto Miquel como Elena que nos deis las dos, tres claves que creéis pero en casi en formato de titular para, para asegurar esta implantación de esta, eh, transver, de esta implantación transversal de las políticas de transición ecológica. Y esto no es una sugerencia que os hago yo, sino una petición que nos trae Isabel como última participante para todos. Elena o no, Miquel. ¿Podéis pensarlo un poquito? ¿Eh? <risa> bueno, yo, eh, realmente las claves, yo creo que tenemos que hacer proselitismo, y lo digo tal cual. Eh, eh, ya me bajo, yo hablo como Lena, hablo como ciudadana... Eh, y yo creo que es muy importante que todos en nuestro entorno, eh, es, esos cambios de, de usos, esos cambios de, de manera de vida, de interiorizar el momento en el que estamos viviendo y en el, el momento que estamos realizando esa transición, va a ser importantísima. Pero no me olvido de la responsabilidad y yo creo que además mucho más en este momento convulso de la política que estamos viviendo, que es tremendo, eh, ...de la responsabilidad y de la necesidad de liderazgos políticos, como decía antes, con una visión clara y una visión a largo. Porque es que si no va a ser imposible eh, en, en esta pelea del día a día por, por un, una, una pequeña cuota de poder que avancemos, porque nos vamos a atascar en la discusión, en, el, en el, la permanente discusión electoral... Yo creo que hay, hay que despejar el terreno. Pero realmente, para mí, de cara a la transversalidad, me parece fundamental la conciencia social. Me parece fundamental que alcancemos un cierto pacto social compartido por todos, que haya un liderazgo y luego que pongamos en marcha cuestiones ya más pragmáticas... Como puede ser la puesta en, eh, en práctica de la economía circular, que la gente lo entienda cuando estamos hablando de, de, de economía circular, es que estamos hablando de reciclaje, que estamos hablando de valorización, que estamos hablando de cuestiones que a veces no lo traducimos al, al terreno. Pero yo creo que tiene que haber un liderazgo, pero también tiene que haber un cierto contrato social entre todos los, los agentes implicados, empresas, Tintan, ONG, sociedad civil, sobre el futuro que queremos compartir. Miquel, ¿algo para completar de las claves de Elena? Sí, bueno, me sumo a lo que ha mencionado Elena. Eh, claro, necesitamos hacer una transición bastante, muy rápido, ¿no? Y, y, y que sea, como decís, transversal. Entonces, para mí, una de las claves, además del liderazgo y de liderar, los elementos que, se, que señalaba Elena, es un poco volviendo atrás, es el tema de la, de la justicia, la transición justa, ¿no? El, el que... El que Todas estas oportunidades que existen eh, con las nuevas tecnologías renovables y con otras tecnologías, que realmente esto la ciudadanía pueda percibir que, bueno, primero que es parte de ese, de ese cambio, que pueda hacer algo, porque además en eh, la transición energética pueden eh, no solamente ser eh, consumidores, sino que también pueden tener sus propios paneles solares, etcétera. Entonces, para mí es importante que, que, que la ciudadanía se beneficie. Eh, si hay algún coste, se reparta de una forma adecuada, de una forma justa. Y, y, y bueno, y, y también un poco como señalaba Elena, necesitamos eh, que la ciudadanía, eh, no, no voy a decir que se sume, porque yo creo que ya, está, ya están en ello, es que todos nosotros, digamos, eh, empezando cada uno por nosotros mismos, hagamos una reflexión de, de aquellas cosas que tenemos que cambiar ¿no? para para que, que estos cambios eh, sucedan, porque, bueno, el liderazgo político es interesante, es importante, pero luego todos nosotros, pues a veces, pues, eh, no somos del todo consistentes o, o, o bueno, o, o, o es difícil cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una reflexión para esa idea que lanzáis al principio, ¿no?, de ser más ecocéntricos, pues, pues bueno, y, y también quizás diría que esto que ha pasado no esta crisis pues también es un momento para, para reflexionar la velocidad a la que hacemos las cosas, ¿no? Ahora, pues el teletrabajo, otras cosas nos han permitido bajar un poco el ritmo y, y, y saborear ¿no? Esa, ese modo de vida un poco distinto, pues yo creo que, que también tenemos que, bueno, pues que reflexionar un poco sobre eso e impulsar esos cambios. Bueno, pues yo solo agradecer a nuestros fantásticos ecocéntricos panelistas, a Elena, a Miquel... Sí por haberme facilitado la moderación también de esta interesante charla. Hay que ser súper estrictos, hemos hecho una hora y ha llegado las 60 minutos. Eh, me quedaría más tiempo hablando con vosotros porque la verdad que soy una gozada. Pero bueno, agradecer a los, los asistentes también la cordialidad y la, las preguntas que han ayudado a que introduzcamos también cosas que a veces sobre el guión no se nos ocurren y que por supuesto son interesantes. Y bueno, pues nos vemos en los siguientes módulos. Eso es, eh, es que recasco Gustiay, eh, sé que se han quedado unas cuantas preguntas, unas cuantas reflexiones ahí en el tintero. Eh, las recogeremos todas, no tengáis duda. Y, y bueno, simplemente quería deciros, pues, es que recasco Elena, es que ricasco, Miquel, Xavier, y mm -hmm. apartarte ahí, Gustiei, eh, nos aquí. ¡Gogoratuda! ¡Torranazte azkenean! ¡Eka eh, a aleguía! ¡Ves Tizango dugula! Recordaros que el próximo miércoles 3 de junio contaremos con Isabel Elizalde, Aitor Zulueta y Yolanda Rodríguez, para hablar sobre emergencia climática. Por durarte, un san. Cuidaos, favor.